Sabientes todos. Vamos a seguir conociendo, mi querido Bonnie, nuestra hermosa República Mexicana, y es el wow. pueblo de. Oh. Por tradición ha sido un pueblo minero.